Nuestra Constitución busca crear una sociedad justa, balanceada y con igualdad de oportunidades para todos en Puerto Rico. Por eso se prohíbe el discrimen por estatus social y se promueve el desarrollo pleno para todas las personas.